Hola, seguimos en Pudong, en el aeropuerto de Pudong, son las 7.40 de la mañana y llegué 5 para las 7 aquí, acabo de terminar el check-in, se demoró caleta pero eh, mi vuelo está atrasado, así que da un poco lo mismo pero está atrasado poco tiempo, así que creo que me da el tiempo justo como para relajarme darme una vuelta, tomar desayuno, no sé cómo anduve con el peso porque... Justo tapé la parte del peso, pero no me dijeron nada, así que probablemente no estaba sobrepeso. peso. Quizás pesa menos de 20 kilos incluso, así que igual es buena onda eso. Sí. Así que quiero que vean el aeropuerto Pudon, es súper bonito, súper grande. Yo estoy la asiana, está en el counter B, y esta cuestión tiene hasta como la M, o oh. creo que tiene todo el abecedario, o sea, es enorme. Eh... Había un China Post, pero está cerrado, así que no sé si abrirá a la las 8. Igual mi hora de entrar a las 8.40, así que puedo darme vueltas antes de entrar a mi puerta como para ver si abren el, el correo. tienen una una postcard. Así que eso. Eso y vamos a ver cómo es Asiana. Está operado por China Eastern ahora, pero asumo que el avión va a ser así, ¿no? O sea, si no, me enojaré mucho. Pero... Ahí está el aeropuerto Pudong.